...los caracoles son un plato típico de la gastronomía andaluza... ...que ha cruzado fronteras gracias a internet... ...es la iniciativa de Caracol Express... ...una empresa que lleva 30 años... ...dedicada al cocinado de caracoles... ...y que ahora, los comercializa online para toda España. El proceso del caracol es muy laborioso... ...y entonces pues descubrimos que los cocineros... ...lo que querían pues ahorrarse ese tiempo... ...y nosotros pues desde la fábrica... ...hacemos el trabajo por ellos. Lo que hace Caracol Express es lavarlos, guisarlos y prepararlos, envasándolos para que el cocinero en su casa pues no tenga más que eh, calentar y servir. Desde una nave industrial en Córdoba se sigue la cadena del proceso de elaboración de los caracoles guisados, desde su cuidada limpieza y manipulación, al cocinado y envasado, para que lleguen refrigerados y listos a supermercados, restaurantes y domicilios particulares. ...actualmente pues guisamos entre 800 kilos y 1000 kilos diarios". Caracoles gordos y chicos, en caldo o con salsa... ...con recetas tradicionales y también innovadoras... ...más de una veintena de elaboraciones distintas... ...para un producto al que cada vez más... ...se suman combinaciones nuevas... ...incluso con sabores de otros países. Este año, pues hemos apostado por una receta japonesa... ...que es el teriyaki... ...teriyaki va con una base de arroz, caracol, pollo... ...y salsa teriyaki... ...y este se consume con palillos japoneses". La tradición gastronómica de los puestos de caracoles... ...que salpican en primavera toda Córdoba... ...gana adeptos día a día... ...pero comerlos ya no depende del calendario... ...los criaderos de este molusco... ...hacen que también estén disponibles... ...durante el resto del año... ...ahora, a solo un clic de su mesa.